Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. En este video les voy a mostrar una fiesta que se realizó en Vancouver el 29 de julio del 2017. La fiesta se llamó Vancouver Night Run. El evento se trató de ir a correr en una mini maratón en un parque aquí en Vancouver. Eh, tú podías ir con tu ropa para correr nocturna y aparte la organización te daba unas camisas especiales y aparte todos teníamos luces de neón. Yo ya llegué un poco tarde, me perdí la mini maratón, pero bueno, aquí ya son como las 8 de la noche, casi 9, y lo que me gustó de este evento es que todos los fondos recaudados se fueron para la lucha contra el cáncer. Lo que no me gustó mucho de este evento es que todo el tiempo fue música electrónica del género dubstep y también metieron algo de drap. Ahora no me malinterpreten, a mí me fascina la música electrónica, pero algunos géneros no. A mí la música electrónica que me encanta es el trance, el house, el tech house, el techno, el psychedelic trance, etcétera. Me voy a callar un poco para que disfruten la música. Como pueden ver, la mayoría de la gente este, está vestida hasta con short a estas horas de la noche. Realmente estaba haciendo calor ese día, estábamos como a 28 a 30 grados. Realmente no había necesidad de usar chamarras o sudaderas. Otro detalle que me llamó la atención de la fiesta es que había muchos niños. Este, padres de familia jóvenes de entre 25 a 35, 40 años. Llevaron a sus hijos La razón por la cual no me gusta mucho este género Es porque casi no es bailable Es prácticamente nada más para estar Escuchando, brincando Pero realmente no es muy bailable Aquí me encuentro grabando En las gradas Es como una especie de concha acústica de hecho ese parque tiene un parque de diversiones, el cual se llama Playland. Más bien es un parque temático de juegos mecánicos, de montañas rusas, etc. Este parque se encuentra sobre la calle de Hastings. Como pueden ver en el horizonte se ve un poco de luz solar, es increíble pero aquí en Vancouver o en British Columbia oscurece muy tarde hasta las 11 de la noche. Obviamente esto ocurre en el verano porque en el invierno oscurece a las 4 de la tarde. Bueno, en esta parte se aventaron un discurso acerca de la lucha contra el cáncer. Lo cual me pareció muy bueno. Corté el discurso para que el video no se haga muy largo. Pero lo importante fue la causa por la cual fue realizado este evento. Por cierto, este evento me costó 35 dólares. Lo compré como dos meses atrás. Y aparte me di cuenta en Facebook. Yo ni sabía que este evento se iba a realizar. Por eso es bueno inscribirse a grupos donde te estén avisando sobre eventos que se van a realizar aquí en Vancouver, en Canadá, si es que están por acá. que no me gusta este género es que los DJs de repente paran la música para gritarles a la banda cómo se la están pasando muchachos ¿Qué sabe qué a mí personalmente no me gusta eso porque bueno yo soy DJ y he mezclado en fiestas allá en Guadalajara en otras ciudades de la República y yo no ando cortando la música para saludar a la banda, la verdad pues no. Bueno, en mi género en el que yo me manejo, en el Tech House, en el House, a veces en el Psytrance, no hacemos eso. Pero en este género sí lo suelen hacer y lo hacen bastante. Aparte es otro tipo de público. El público que suele venir a estos eventos no necesariamente es público que le gusta mucho la música electrónica. Simplemente es público que se la quiere pasar bien, gritar, bailar, vestirse de forma diferente, salir de la rutina, brincar como locos, las chicas vestir sexy, con poca ropa, un short, un top arriba y listo. Solamente estoy dando mi humilde opinión, una reseña sobre este evento. Este, No crean que estoy tirándole al género, simplemente es cuestión de gustos. Otra cosa que me llamó la atención aquí en Canadá, sobre todo en Vancouver, es sobre todo la diversidad homosexual que ya hay aquí. Está muy arraigada y para los canadienses les parece algo completamente normal. Durante todo el evento me estuve moviendo de lugar para estar grabando de diferentes lugares para que el video no se haga tan monótono, tan aburrido. Ahora si comparo eventos de música electrónica de México a los de Canadá puedo notar algunas diferencias muy considerables. Primero es el horario de las fiestas, aquí esta fiesta se acabó muy temprano, a las 11 de la noche ya se había acabado el evento, mientras que en México, por ejemplo en Guadalajara es la hora en que empieza lo bueno, más o menos en Guadalajara las fiestas dentro de la ciudad se terminan por ahí de las 3 de la mañana, pero sin embargo si te vas a una fiesta rey pues estas fiestas duran 24 horas. Precisamente estas rolas son las que no me gustan, las que están muy cantaditas, me parece muy popero, muy comercial. Pero bueno, sobre gusto se rompen géneros, ¿verdad amigos? <risa> Otro detalle que no voy a ocultar, que es la verdad es que muchísima gente andaba fumando mota y como sé que esas es mota eh? ese olor bueno dejémoslo así entonces es algo natural aquí en canadá no crean que aquí la gente se escandaliza por el consumo de las drogas es un país más libre, más abierto en ese aspecto pero a pesar de todo me pareció un evento muy sano aquí ya están dando las gracias a todos por haber venido por haber participado y sobre todo la causa noble que es este el cáncer, bla bla bla. Los esperamos el próximo año, ya lleguen a sus casas. Prácticamente no no hay necesidad de traducir mucho esto. Para los que tengan planes de venir a Canadá a migrar para este país, tomen en cuenta todo esto que les estoy platicando porque sus hijos van a venir a estas fiestas. Así es que van a tener que ser padres de mente muy abierta porque... No les van a prohibir venir a este tipo de eventos, ¿o sí? Porque si les prohíben venir a este tipo de eventos, se van a salir a escondidas. Yo creo que más bien es platicar, hablar este, sobre este tipo de eventos, los riesgos, las drogas, etcétera, bla, bla, bla. Ahora, no es obligatorio consumir drogas en este tipo de eventos, ¿eh? Ni tampoco la organización te da drogas. Las drogas las llevan los consumidores y bueno amigos pues prácticamente es el final del video este, gracias por verlo y bueno estén pendientes de más videos que iré subiendo poco a poco saludos adiós